Hay momentos en la vida en los que estás a un paso de la gloria, a un milímetro del éxito que cambiará por completo tu destino. Así que coges aire, te armas de valor y la cagas por completo. Hoy en la lista a gente que desaprovechó la oportunidad de su vida. Imagínate, eres un joven y desconocido cantante que casi de la noche a la mañana se ve actuando en la final de Eurovisión. Pregunta: ¿Qué es lo que nunca, jamás, bajo ningún concepto debes hacer para no desaprovechar la oportunidad de tu vida? Muy fácil, justo lo que hizo Manel Navarro en la gala de 2017: soltar un estridente gallo en el momento cumbre de tu actuación lo recuerdas, ¿verdad? Después de su célebre Eurogallo, el cantante llamado a revolucionar el Tropical House español, en representación de España, quedó en la última posición con solo cinco puntos y un interminable desfile de memes circulando por Internet. The goes to Eddie Michael Keaton, guardando disimuladamente su discurso de agradecimiento en los Oscar 2015, es lo más cerca que el actor ha estado. Y estará en su vida, de recoger este galardón. Al final, el premio cayó del lado del británico Eddie Redmayne y quito no pudo ver recompensada su magistral interpretación en Birdman, la peli con la que su carrera tocó techo. A ver, no estamos diciendo que el protagonista de obras tan maestras como Mis dobles, Mi mujer y yo o Gerbia tope no vaya a tener más oportunidades de conseguirlo, pero tampoco parece sensato pensar que lo haga con sus dos próximos proyectos, Dumbo y Beetlejuice 2. Un buen motivo para que la gente recuerde tu nombre es que cuando te hagas los 384.400 kilómetros que separan la Tierra de la Luna, pues ya que estás, te bajas de la nave y estiras un poquito las piernas. Eso lo sabe Neil Armstrong, lo sabe Robert Aldrich y lo sabe... Ah, no, espera, que lo de Michael Collins fue diferente. Este tercer y casi desconocido tripulante del Apolo 11, la primera misión aeroespacial en llegar a la Luna, nunca llegó a salir del módulo Columbia. ¿Y qué se quedó haciendo? Pues orbitar este satélite mientras veía cómo sus compañeros hacían historia. Dejaban su huella en el polvo lunar, plantaban la bandera estadounidense en la superficie y decían frases míticas parte de la historia de nuestra especie. Un gran paso para el hombre, una espera interminable para Collins. Si en 2016 vivías en el planeta Tierra, seguro que recuerdas lo que pasó en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En noviembre de este año, poco faltó para que Hillary Clinton se convirtiera en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Solo se interpuso un pequeño detalle. Donald Trump. Sí, a nosotros también nos hubiera encantado ver a la exsecretaria de Estado manteniendo el Obamacare o liderando la lucha contra el cambio climático, pero ¿cuántas oportunidades crees que volverá a tener para lograrlo? Ya te lo digo yo, casi seguro que ninguna. Porque los emails filtrados por Wikileaks y una misteriosa investigación del FBI fueron la gota que colmó el vaso de la confianza estadounidense. Por eso que en 2018 vuelva a ser la candidata demócrata sería tan probable como que Trump se haga activista de Greenpeace. ¿Apostamos? ¿Recuerdas la final de la Champions League de 2016? Después de más de 120 agónicos minutos, un empate obligaba al Atlético de Madrid y al Real Madrid a resolverlo todo en la tanda de penaltis. Disparo tras disparo, los jugadores de ambos equipos no daban el brazo a torcer, hasta que llegó el turno de Juanfran. Seguramente en sus sueños, el lateral derecho metía un golazo por la escuadra y se convertía en el indiscutible héroe del partido. Pero en la vida real, el balón se quedó a unos 15 centímetros de cruzar la línea de meta. Su disparo fue tan, tan preciso que terminó por chocar en el poste izquierdo de la portería. Resultado, el Atlético de Madrid se quedó por tercera vez en su historia sin tocar la copa de clubes más importante del mundo. ¿Te suena Paul McCartney, verdad? ¿Te suena John Lennon, verdad? ¿Te suena Pete Pest, verdad? Ah, este último no te suena? Pues espera que te lo presento. Pete Best es el hombre que se ha hecho famoso por no haberse hecho famoso siendo el batería de The Beatles, apodado el Beatle maldito. Son muchas las teorías que circulan sobre por qué George Martin, productor de la banda, se deshizo de él, pero la más conocida es la de su falta de compromiso y carácter poco social. Por eso en 1962 fue sustituido por Ringo Starr, un poco más hablador y a favor de obra. Desde entonces, Best solo pudo seguir el ritmo de canciones tan míticas como Yesterday o Love Me Do desde la panadería en donde trabajó durante 20 años. Estamos absolutamente convencidos de que si Ronald Wayne tuviera una máquina del tiempo, viajaría el 13 de abril de 1976, porque este fue el día en el que decidió poner punto y final a su relación con Apple. Y lo hizo con el que seguramente fue el peor negocio de toda su vida, vendiendo su 10% de la manzanita por 800 dólares. ¿Qué cuánto podría valer a día de hoy ese 10%? De verdad quiero saberlo. Agárrate a la silla. 70 mil millones de dólares. Pero oye que el hombre tenía sus motivos. Tras algún que otro fracaso empresarial, decidió que no podía seguir involucrándose en las quijotescas empresas de su socio, Steve Jobs. Poca visión de futuro. Y aquí van a comenzar los cuartos. Después se lo digo. Como futura estrella de la televisión que eres, te lo advertimos. Equivocarse en plena retransmisión de las campanadas de fin de año es la forma más rápida para que tu carrera como presentador empiece a ir cuesta abajo. Y si no, pregúntale a Irma Soriano. En 1993, la presentadora confundió las campanadas con los cuartos. Y tras un silencio entre incómodo y desconcertante, dejó a media España sin comer las 12 uvas de la suerte. Por eso al año siguiente Antena 3 no quiso jugársela y dejó este crucial momento manos de un profesional, Chiquito de la Calzada. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Y los Chiquito de la Calzada nos vamos a Fernando VII, porque con él los españoles perdieron la gran oportunidad para tener un país moderno y avanzado. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España para anexionarla a su imperio e instaurar sus ideas ilustradas de progreso y modernidad. Él consiguió echar a Fernando VII, el rey español de por aquel entonces, e intentó reformar España con medidas como la supresión de la Inquisición o la eliminación de los derechos feudales. Bien, pues los españoles echaban de menos la mano dura de Fernando y decidieron expulsar a los franceses y traer al tirano de vuelta. Eso sí, con una condición, que se respetara la Constitución de 1812 de cierto aire reformista y moderno. El rey aceptó, pero en cuanto recuperó el trono, se cargó la Constitución, instauró el absolutismo y volvió a gobernar con mano de hierro. ¡Zas! En toda la boca. Así que ya sabes, cuando te veas frente a la gran oportunidad de tu vida, párate y piensa ¿Qué es lo que haría Ronald Wayne en mi lugar? Y cuando tengas la respuesta... Haz justo lo contrario. ¡Hasta luego, Luca!